Mantener el sistema actualizado El objetivo de este video es aprender a actualizar el sistema Contapyme para siempre tenerlo al día y la actualización se puede realizar en tres sencillos pasos. Primero, debemos ingresar al portal de clientes y descargar la actualización actual. Seguidamente, debemos ejecutar esa actualización. Y finalmente, ingresar al sistema Contapyme y actualizar el área de trabajo. Vamos a realizar este proceso en el computador. Ubicados en el navegador, ingresamos a la página contapime.com. Seguidamente damos clic en el portal clientes, que está en la parte superior derecha. Nos ingresa al portal de clientes y debemos iniciar sesión con la cuenta registrada en Tainsoft. Si la cuenta que usted registró es la misma de Facebook, puede ingresar por acá. Si es la misma de Gmail, puede ingresar por acá. O la de Hotmail. O en caso de que sea una cuenta corporativa, pueden ingresar por acá. Indican la contraseña. Recuerden que si han olvidado la contraseña, simplemente deben dar clic en Solicitar contraseña. Y a este correo le llegará una nueva contraseña. Debemos darle clic en Iniciar sesión. Seguidamente, debemos indicar la empresa a la que estamos asociados. Y dar clic en Aceptar. Ya estamos dentro del portal de clientes, nos da la bienvenida y en la parte izquierda nos aparecen todas las opciones que se tienen, incluida la de actualizaciones. Debemos ubicarnos en actualizaciones y podemos encontrar el botón de descargar última actualización. Acá podríamos cliquear para ver las novedades de dicha actualización. Y también podemos ver la versión, el release, la actualización y el compilado, y la fecha precisamente de publicación. Teniendo claridad sobre la descarga de última actualización, simplemente debemos dar clic en Descargar última actualización. Se nos abre una ventana emergente y empieza la descarga. Una vez termina la descarga, podríamos aplicar dicha actualización, pero antes debemos tener en cuenta, primero, que la actualización siempre se debe hacer primero en el equipo principal. Y también debemos tener en cuenta que nadie puede estar conectado a Contapime mientras se realiza el proceso de actualización. En este caso, como tengo abierto Contapime, voy a cerrarlo por completo. Hay que cerrar por completo Contapime. Podemos ingresar a la carpeta de descargas y ya podríamos ejecutar la actualización con doble clic. Damos clic en Sí. Seguidamente nos sale el asistente para aplicar la actualización. Encontramos la documentación sobre qué hace esta actualización, podemos dar clic en siguiente, debemos aceptar el acuerdo de licenciamiento entre InSoft y el cliente, y dar clic en siguiente. En esta ventana el asistente nos pregunta si deseamos que el programa recopile información estadística sobre el uso del sistema, lo recomendado es dejarlo en sí, y siguiente. Y acá... Simplemente nos aparece el programa a actualizar, en este caso sería Contapyme principal y cliente, por tanto damos clic en actualizar y empieza a realizar el sistema la actualización de forma correcta. Saca un mensaje de mejora en la seguridad sobre el motor de base de datos, yo les recomiendo que por ahora le den clic en no realizar ningún cambio. Y nos saca el mensaje de actualización que nos indica que se ha actualizado correctamente. Entonces ya podríamos cerrar el asistente. Este también lo podemos cancelar y dar clic en sí. Acá debemos tener presente algo. Ya descargamos la actualización del portal. Ya ejecutamos ese archivo de actualización. Quedó actualizado correctamente. Y falta el tercer paso que es actualizar el área de trabajo, y para ello es necesario ingresar al sistema, vamos a ingresar con doble clic, debemos indicar la contraseña, a mí me está pidiendo una nueva contraseña, le voy a poner, si ustedes ya tenían contraseña, pues deben registrar esa contraseña que ya tenían, le voy a dar conectar, y acá me saca un mensaje de precaución, que dice que se ha detectado, que el área de trabajo, donde vamos a ingresar, están en una actualización anterior, que necesitamos actualizarla, se hace de forma automática. Solo hay que darle clic en sí. Acá me saca un mensaje de advertencia porque hay unas licencias que están próximas a vencerse. Le voy a dar continuar con el inicio de sesión y acá empieza el proceso de actualización automática. Aplicar todas las mejoras que tiene esa actualización. Y al final me va a decir que el proceso de actualización ha terminado satisfactoriamente. Ya podemos dar clic. Encerrar, se hace una copia de seguridad e ingresa al sistema de forma correcta y en la nueva actualización. Y así ha quedado actualizado el sistema Contapime en tres sencillos pasos. De igual forma es muy recomendado entrar al portal de clientes y verificar en la pestaña de actualización si hay alguna actualización disponible superior a la que se tiene instalado. Esto es todo acerca de actualización del sistema Contapime.